Fuertes, fuertes son las mujeres, porque a pesar de la adversidad, aún siguen dando batalla. Y aunque les destrocen el corazón, no les da miedo creer en el amor. Mujeres que se entregan sin condición, que saben que con una sonrisa pueden cautivar cualquier corazón. Hermosas, valientes, luchadoras, seguras, sin duda la mejor creación de Dios. Este video es para ti mujer, sí, te hablo a ti, tú, mujer que has luchado tanto, que te has entregado con los ojos cerrados, que has sufrido, no puedes permitir que te entreguen algo a medias, rasgado y con dudas, mereces más que eso, mereces un amor intenso que se sienta hasta en los huesos, mereces un amor entero, mujer esto es para ti. Mujer, ámate. Hazlo cada día. Jamás te lamentes por estar sola. Sabes muy bien que no es así. Dios está a tu lado, siempre para ti. Valórate. Hazlo tanto como aquel que no pudo. Si algo es seguro, es que detrás de una mujer fuerte hay una niña que debió enfrentarse al mundo. Aprendió a ser independiente y hoy, mírala, tan hermosa, cálida, única, una mujer digna de admirar, así como tú, mujer, conozco tus batallas, sé lo mucho que has sufrido, sé que esto que te voy a decir son tus palabras, esto que voy a recitar es lo que tú misma te dices todo el tiempo, voy a expresar en unos instantes el pesar de tu alma y expresaré con palabras lo que tu agitado corazón tiene que decir. mujer. Esto que voy a decir eres tú hablando a través de mis palabras. Qué difícil, qué difícil es luchar contra la única persona que sabe de lo que eres capaz. Qué difícil es no sentirte inútil aun cuando las cosas salen mal. Qué difícil es sonreír cuando tu interior llora a cántaros y crees que te quedarás sin lágrimas en cualquier momento. Que tus ojos ya no pueden aguantar tanto sufrimiento. Y solo queda expresarlo con una sonrisa. Una forzada sonrisa. Qué difícil es intentar seguir cuando ya no quieres avanzar. Qué difícil es aparentar ser fuerte cuando te sientes tan frágil. Qué complicado mantenerse fuerte cuando tus ganas de triunfar están por el suelo. Cuando no ves progreso. Cuando las personas solo se dedican a ver lo que está mal en ti. Qué difícil entregarte y que no te valoren, que en lugar de ayudarte a forjar tus alas o al menos apoyarte, solo las cortan, solo quieren encerrarte. Qué difícil es intentar ganarle la batalla a esos demonios en tu interior. Qué difícil es ver tus metas tan lejos, es horrible que toda esta situación te haga pensar que Dios solo pone trabas a tu alrededor, creer inclusive que quiere verte caer. Porque tal vez no mereces eso que tanto quieres, y sí, aunque lo lleve en mi corazón, a veces hay situaciones tan difíciles que me han hecho dudar de su existencia. No sé por qué, tal vez sea la rabia, la impotencia, el luchar tanto, el que las cosas continúen igual o se tornen aún peor. Es como un nudo que se hace no solo en la garganta, sino también en el alma uno que quieres soltar, uno que ya no quieres sentir más. Pero aún existe una parte de ti que no quiere despertar y prefiere quedarse ahí esperando a que alguien le salve. Porque yo la verdad ya no puedo. Qué difícil es intentar ver una salida entre tantas tinieblas, qué difícil es surgir cuando te sientes tan incapaz. Aunque pocos te digan que vas por buen camino, tú sabes que algo falta, pero no sabes qué es. Puede ser un poco de amor propio, tal vez. Pensar más en ti, darte un respiro. ¿Quién sabe? Qué difícil es vivir la vida. Pero aquí estamos. Aquí estoy. Intentando vivirla. Lo sé. Sé que esto que acabo de recitar son tus palabras. Porque sé que eres una mujer tallada en roca fina. Que tus pétalos no son sencillos de arrancarse. Tu mujer. Eres fuerte, tan capaz como ninguna. Sin duda detrás de ti, una mujer exitosa, no está alguien más, no, estás tú misma luchando contra viento, contra marea, luchando contra todo y, y todos aquellos que quieren verte caer. A ti te digo, sigue adelante, el éxito está hecho para ti, demuéstrate que puedes, puedes con todo. Tienes a tu lado al mejor acompañante, Dios, porque a pesar de todo lo que has pasado, aquí sigues de pie. Tan firme como torre de marfil, tan imponente como una colosal montaña, tú eres maravillosa. Porque te digo algo, hermosa aquella mujer que cree en sí misma, que sabe bien hasta dónde puede llegar, aquella mujer decidida, una mujer que ha sufrido, pero ese pasado un poco frío no le impedirá continuar. Hermosa aquella mujer que hoy se ve en el espejo y se siente más hermosa que nunca mujer que con una mirada puedes llegar hasta el alma, mujer que con un suspiro puedes sanar al corazón más herido, hermosa aquella mujer que no se deja vencer por el miedo y lucha por sus sueños, esa mujer eres tú. Da gracias, hazlo hoy, mañana y siempre por las cosas que has vivido y por aquellas que te ha tocado vivir, porque gracias a ella eres una mujer fuerte y valiente. Hoy te valoras más que ayer, hoy entendiste que tu felicidad no se negocia, es más importante tu paz interior, que eres perfecta con cada imperfección. Hoy entendiste lo valioso que es ser mujer, no te rindas, no caigas en la desesperación de pensar que no eres suficiente, tú eres más grande que esto que encaras, eres más grande que todo esto que afrontas. No importa el tamaño de tus retos, tú eres más grande, eres imponente en cada uno de tus pasos, en cada una de tus palabras. No puedes dejarte caer, debes avanzar, debes luchar, porque eres una guerrera tallada en el crisol del combate. No te dejes llevar por una emoción, por un sentimiento que te arrodilla. Levanta la mirada, porque tú eres importante, no puedes dejarte vencer. Haz que tu espíritu arda, enciende las llamas de tu corazón, elévalo al máximo hasta que te recuerde lo capaz que eres, que no te dejarás vencer, que no te dejarás caer, que puedes seguir, que puedes ir más rápido, que puedes continuar, que la adversidad o la ruptura o el adiós de alguien no importa, tú puedes y lo vas a lograr.